Las ideas de Karl Marx han sido revolucionarias, y ya sea para bien o para mal, su pensamiento sigue teniendo un influjo poderoso en nuestro tiempo, a 138 años de su fallecimiento. Pero, ¿en qué consiste realmente el pensamiento de Marx? Los marxistas quieren todo gratis. Eh, no, no, los marxistas no quieren todo gratis, Marx nunca dijo eso. Por eso, en este video, derribaremos algunos mitos acerca del marxismo y haremos una síntesis del pensamiento de Marx. Así que, comencemos. La filosofía de Marx se divide en dos vertientes, el materialismo histórico y el materialismo dialéctico. Así es, Marx era un filósofo materialista, en la medida en que, para él, lo primordial era la materia, lo sensible, lo que podemos tocar. En cambio, lo ideal, la conciencia, el espíritu, la mente, el arte, todas esas cosas intangibles tienen para él un papel secundario. Muchos filósofos antes de Marx fueron idealistas, especialmente su mentor intelectual, George Hegel. Para Hegel, el espíritu o la idea era absolutamente todo, y la materia sólo era una representación de esta idea, muy parecido a lo que pensaba Platón acerca de que el mundo material era una copia imperfecta del mundo de las ideas. Hegel pensaba que no podemos experimentar las cosas tal como son, sino únicamente como se nos aparecen. Para Hegel, la existencia es ante todo mente o espíritu, de forma que la historia era como una persona. Al principio, en la prehistoria, la humanidad era como un bebé. Al llegar a la civilización griega, la humanidad llega a su juventud y la modernidad es como la vejez de este espíritu absoluto de la historia. Marx está de acuerdo con esto, pero se separa de su maestro, ya que insiste en que el desarrollo de la historia no es espiritual, sino material. Ya sé que todo esto suena muy confuso, pero presta atención. Según Hegel, para que existiera una silla, primero fue necesario que alguien haya pensado en una silla. Sin este primer pensamiento de una silla, no existiría ninguna silla en el mundo. Y así es como las ideas son anteriores a la materia, según Hegel. Pero Marx se pregunta, ¿realmente proviene la materia de las ideas? ¿No vendrá más bien la materia primero y luego las ideas? Porque, después de todo, para que alguien pensara en una silla, primero debió sentir la necesidad material de sentarse, como dolor en las piernas y cansancio en la espalda. Para resolver la cuestión de qué fue primero, si la materia o las ideas, Marx llega a la conclusión de que la materia es prominente, pero las ideas también transforman a la materia. Por eso se llama materialismo dialéctico porque materia e ideas, ambos opuestos, están en un perpetuo flujo como dos bailarines en una pista. Y así es como Marx pone a Hegel de cabeza al afirmar que la materia le da forma a las ideas y no al revés, y dice, no es la conciencia la que determina la vida, sino la vida la que determina la conciencia. Esto quiere decir que, si se cambia la materia, también se cambian las ideas o las formas de pensar. Y es aquí donde entra la otra vertiente. el materialismo histórico. Marx se pregunta, ¿alguien pensaría las mismas cosas en un palacio o en una choza? Y por supuesto llega a la conclusión de que no, de que las condiciones materiales condicionan nuestra forma de pensar alguien que vive en un palacio pensará como un rey, en cambio alguien que vive en una choza pensará como un pobre. Para Marx, nuestra relación con las riquezas define nuestra relación con el mundo y con las demás personas, y distingue cuatro grandes períodos de la humanidad donde estas relaciones con la riqueza y con las demás personas han cambiado, y son el sistema comunista primitivo, el esclavismo, el feudalismo y nuestro actual sistema capitalista. Marx distingue algo en común de estos períodos de la historia, y es la lucha de clases. y dice, la historia de todas las sociedades hasta nuestros días es la historia de la lucha de clases. Según Marx, la sociedad está dividida en dos clases antagónicas, una gran masa empobrecida y un pequeño grupo de personas que controla los medios de producción. Siguiendo las reglas de la dialéctica de Marx, el conflicto entre estas dos clases terminará en una revolución violenta que implantará una nueva sociedad sin clases. Una sociedad donde sería abolida la explotación del hombre por el hombre, libre de guerras, de hambruna, de criminalidad, donde la gente disfrutaría de una genuina igualdad social y de una propiedad generalizada de la riqueza. Pero para alcanzar esta sociedad utópica, es necesario que las personas se alíen en grupos con otras personas que comparten sus intereses sociales y económicos contra aquellos que se oponen a sus intereses sociales y económicos. El estatus económico de estos dos grupos se define por su relación con la propiedad y los medios de producción, por ejemplo, el proletariado no posee los medios de producción y por lo tanto tiene que vender su fuerza de trabajo a la clase burguesa opresora que posee la mayoría de medios de producción. Por eso, Marx hablaba de la urgencia de organizar a la clase trabajadora en una sola unión para combatir contra la burguesía. Esta es la diferencia entre Marx y todos los demás filósofos antes que él, que todos se habían limitado a interpretar el mundo y no a transformarlo, o en palabras de Marx. Los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo. Pero Marx nunca trabajó en su vida. Esto también es falso. Marx combinaba la teoría con la práctica con su militancia en el Partido Comunista. En su tiempo, fue un agitador de masas y un educador de la clase trabajadora, además de un escritor de columnas en periódicos especializados de economía y filosofía, además de escribir innumerables libros y artículos para periódicos como La Gaceta del Rin, Anales Franco-Alemanes y New York Daily Tribune. ¿Estemos o no de acuerdo con Marx? Es necesario admitir que sus ideas transformaron el mundo, tal y como él lo dijo. ¿Y tú? ¿Estás de acuerdo con las ideas de Marx? Quiero saber tu opinión en la caja de comentarios. Si el video te gustó, por favor, compártelo con tus amigos. Hasta la próxima.